Bien, vamos nosotros a presentar a nuestro segundo invitado en el día de, de hoy. Está con nosotros el economista, profesor y eh, integrante de la Fuerza del Pueblo, debemos decir también, Emmanuel Trinidad. Estaremos conversando con él, Yerian Serríe, de cómo disminuir los gastos ante el alza de los precios, endeudamiento público del actual gobierno. Buenos días, Trinidad. Buenos días, Carolina. Muy buenos días, Yayan. Y muy buenos días a todos los televidentes de este importante programa de mañana. ¿Presto? Maestro, vamos a iniciar de una vez hablando de la inflación. Bueno, mira, la verdad es que muchos funcionarios han expresado optimismo en el 2022. más Sin embargo, yo tengo mis reservas. La situación internacional de la alta la tasa, el incremento de la tasa del de dinero, el costo de dinero, la tasa de interés en Estados Unidos. Si a eso le agregamos que esta nueva cepa ha traído como consecuencia un incremento de los contagiados en Estados Unidos y que se ha cerrado cientos y miles de vuelos se han tenido que paralizar. Y eso traerá como consecuencia que esta temporada que es alta, el turismo va a disminuir. Pero si a eso le agregamos lo que va a ser la disminución de la compensación por parte del gobierno de Biden a los norteamericanos, a los trabajadores, lo cual no vamos a recibir los 10.400 millones de dólares, yo creo que la situación para el país se le va a complicar. Más aún, si en el presupuesto de la Nación del 2022, aquí tenemos un promedio, de que el barril del petróleo va a costar 67 y anda rondando lo que son los 79-81, eso significa que el incremento de la deuda se va a crecer. Más aún con un presupuesto aprobado por el Congreso de 2022 que es de uno billón eh, millones y que ese presupuesto de cada peso que recibe el gobierno, va a tener que destinar 25 al pago de la deuda pública, la deuda eterna. Más aún, de cada 100 pesos que gasta el gobierno, hay un faltante de 22 pesos, lo cual significa que el incremento de la deuda va a continuar. Y ese presupuesto que es un presupuesto que no es equilibrado, ya que el 86.4 está destinado a gasto corriente y apenas 13.6 a gasto de capital. Tú puedes observar que para la área de la comunicación, para promover la figura del presidente, uh -huh. hay unos 2.100 millones de pesos, más aún hay 8 provincias del país que no llegan a una inversión de esos 2.000 millones llámese Monseñor Noel, Pedernal, El Selvo, entre otras. Eso significa que la inversión del gobierno en materia de construcción, fundamentalmente que es una de las áreas más dinámicas del país por el incremento de empleo que genera, con apenas un 13%, pues 13.6% no creo que este gobierno va a hacer grandes obras. En el caso específico de San Francisco de Macorís, nosotros observamos que el ciudadano presidente vino a su primer viaje a San Francisco en el 2020, fue el 13 y 14 de noviembre, viernes y sábado. Y dijo que estaba enamorado de San Francisco de Macorís, pero que San Francisco es una ciudad demasiado fea y que se comprometía en hacer invenciones tendentes en la parte central para que San Francisco de Macorís pudiera exhibir mejores condiciones. Prometió 10 mil millones de pesos. Pero vino el 25 de, de abril en un consejo de gobierno ahí en la ciudad ganadera y prometió que para el año 21, para el año 21 que recién termina, iba a haber una inversión de 10 mil millones de pesos. Fundamentalmente en lo que ellos denomina la 3R, reconstrucción, remodelación y re readecuación. Y observamos que en el último viaje que vino, el ciudadano presidente, lo que vino fue a inaugurar el puente de Matalarga, que la comitiva de trasladarse del presidente son gastos mayores que lo que se hizo en ese puente, más aún cuando un puente que en el 90% fue construido por el gobierno pasado. Visto eso, entonces... Nosotros no somos tan optimistas como han expresado muchos funcionarios de que el 2022 va a un incremento de un 5% del Producto Interno Bruto. Cuando la CEPAR apenas dice que América Latina va a crecer en un 2%. Este elemento que tú ahorita establecías con el doctor Luis, de que hay un interés marcado por parte del gobierno de abrir por completo la economía a expensas, del contagio que puedan tener los dominicanos. Y ese optimismo de que reflejan no es más que ese interés de que la población viva con este tipo de situaciones, cosas que no han hecho otro país. Por eso vemos de que en la semana pasada había un desabastamiento de los artículos, mejor dicho, de los insumos para combatir la gripe, y la gripe y eso, cosa que provocó eso. que el gobierno anunciara que iba a invertir unos 1.200 millones de pesos en la compra de eso. Entonces, yo creo que los dominicanos y fundamentalmente los provincianos de Duarte debemos de ahorrar, de tratar de gastar en aquellas cosas que son indispensables para el mantenimiento, porque la verdad de que a pesar de los timimos que presentan los funcionarios, yo no veo un año que va a ser un año completamente de abundancia. Y ese incremento de los precios, que aunque es una situación que se está dando a nivel mundial, y esa guerra fría que está llevando ahora mismo Estados Unidos y Rusia va a provocar, de que esa guerra comercial entre China por el control del mercado mundial y los Estados Unidos se acreciente en contra de lo que va a ser el consumo mundial. Eh, vemos eh, en el debate nacional eh, distinguido la situación, por ejemplo, como es el caso de eh, el fideicomiso. Hemos visto que el gobierno está utilizando esta figura de fideicomiso para eh, algunas empresas que son estatales, por ejemplo, como es el caso de Punta Catalina. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que muchas empresas del Estado estén pasando a este tipo de... a, a ser administradas por fideicomiso Mira, esta es una modalidad de que el gobierno traspasa lo que son medios públicos a compartirlo en su conducción con el sector privado. Más sin embargo, en el caso de Punta Catalina, a pesar que no tenemos en detalle lo que se envió al Congreso, más sin embargo, vemos que instituciones como la Finjo, la institución que lucha en contra de la corrupción, figura de la talla de Uchi Lora, entre otros, se están oponiendo porque la verdad es que estamos entregando el principal activo en términos de construcción que tiene el país. Eh, se estila de que la administración va a pasar al sector privado y con, con el banco de reserva como institución que va a servir como eh, la institución que va a proveer los recursos. Yo te diría de entrada que esas personalidades que están luchando por la transparencia, que están luchando porque no sean eh, se den los, los actos de corrupción que se están dando, yo creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta estas instituciones. Eh, de entrada, yo te puedo decir que nosotros nos oponemos a que se venda a vaca muerta, porque se va a incrementar lo que es el costo de la energía. Punta Catalina oferta el 30% de la energía del país es el principal activo y yo creo que el gobierno debe abocarse a lo que serían mejores condiciones para que el pueblo dominicano no se deprenda de ese principal activo Trinidad hay un comportamiento internacional con el tema de la escasez y del alza de una forma usted lo mencionó por el tema del asunto de la pandemia países desarrollados y el costo de transporte, Exacto. por ejemplo esos furgones sí. que costaban dos mil dólares, ahora se ha disparado 17, y dieciocho mil. La tendencia realmente es realmente que por lo menos en los primeros semestres China, que es el gran ya uh -huh. eh, vendedor, no solamente en Europa, el Asia, sino que en América Latina sí. ya se está sintiendo que China, las inversiones que ha hecho la actividad comercial, eh, tienen un acentuado componente. Entonces, ese incremento del flete se va a reflejar también en lo que son los incrementos del costo de producción. Exactamente, y lo hemos visto en, en países desarrollados eh, con mejores condiciones económicas que el nuestro, donde los precios y la escasez, el precio elevado, los productos de consumo y la escasez por otro lado. Eh, imagínense nosotros, pero hay un aspecto que preocupa, que son las políticas económicas que el gobierno debe de asumir para enfrentar esto y que el impacto no sea tanto a los ciudadanos, el control, la regulación, aquí no hay nada de eso, al menos yo no lo percibo, porque vemos que los comercios en, y el área de servicios, de alguna forma uno piensa que se aprovechan, hay diferencia de precios en, en, en los mismos artículos. Políticas económicas, supervisión, regulación del gobierno en este sentido, del alza y... y de la fiscalización. Mira, si tú observas, este gobierno que se definió el gobierno del cambio uh -huh. prometió la eliminación de una serie de instituciones que entendían que eran parasitarias. Más sin embargo, yo te puedo decir, y Yayán, que es muy acucioso, que le da a la, a, a la computadora y a la todo y comienza a buscar, se ha incrementado. Lo que son los empleos en 10% con relación al gobierno pasado. En vez de disminuir las nóminas, se ha Exacto. incrementado. A nivel público. A a nivel nivel público, público. Claro. ¿Qué te está diciendo eso? De que lo que prometieron que iban a disminuir, lo que se ha hecho es que se ha incrementado la nómina. Y eso que están diciendo de que la nómina está llena de es personas que no pertenecen al actual gobierno. Pero si tú te pones a observar, Carolina, este es un gobierno que gasta en publicidad mucho más que lo que gastaba el gobierno anterior. Mm. En el presupuesto están destinados en comunicación más de 2 mil millones. Te reitero, 2 mil millones de pesos es una cantidad que supera lo que van a invertir en ocho provincias. No, no, no. Y a eso que se debe de enfocar, ellos han establecido que el gasto debe ser un gasto de calidad y entendemos que la práctica ha demostrado que el gasto no es de calidad, este gobierno sí ha cambiado la palabra de cancelaciones por... Desvinculaciones. Desvinculaciones. La palabra de, de incremento de los costos del servicio en ajuste. Eso es lo que ellos han cambiado. Y yo creo de que este afán, porque para nadie es un secreto, de que el presidente, el ciudadano presidente, está en campaña tratando de, de, de conseguir su reelección y vemos con sorpresa que en esta semana la milagro Tibo, de vocación democrática, porque lo ha demostrado plantea el asunto más grande de este año que yo he podido oír, de que para evitar que se siga con el proceso de corrupción, hay que disminuir el porcentaje para ganar las elecciones. Y plantea sí, que ya iba. no hay necesidad de que cite 50 más 1. Yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué procura? Porque en América Latina, fundamentalmente en la mayoría de los países de la, en América Latina, lo que legitima un presidente es sacar más de la mitad, más uno de lo que expresan los electores Costa Rica que ha sido una de las democracias más sólidas que tenemos, se observa que realmente eh, ese porcentaje se mantiene pero esa actitud que expresa Milagro Ultivoz es una actitud que refleja el nivel de desesperación del de PRM gobernante. Porque en este escenario tripartito de segunda vuelta, ellos están muy claros de que se les hace difícil traspasar esa frontera. Mira que esta modalidad, de producto de la crisis de las elecciones del 94, de que el porcentaje, que aquel que no tuviera la mitad más uno en un proceso electoral, de iba de ir a una segunda vuelta. Fue a, la, a la iniciativa del PRD o el PRM. Y a pesar de que solamente en el año no, 1996, en las elecciones de 1996, hemos ido a una segunda vuelta porque no ha habido necesidad. Siempre se ha pasado lo que es el porcentaje de la mitad más uno, exceptuando cuando ganó Hipólito, que ganó con un 49, 49 pero el PLD en su, en su caso, caso Danilo Medina renunciaron al derecho el mismo Luis Abinader es un gobierno que está legitimado porque realmente pasó a la frontera de 50 más 1 otra cosa hubiese <ríe> sido que ganara con un 30 con un 33 como se ganaba anteriormente que ganaba eh, Joaquín Balaguer con el interés de dividir la oposición y se colaba entonces nosotros creemos de que esta posición <ríe> No es posible que en la actual coyuntura pueda pasar. Primero porque hay una oposición que se opone de manera tajante y que si en el pasado el mismo PRM junto a la fuerza del pueblo movilizaron el país, incluso participaron en el Congreso en lucha en contra de que hubiese un cambio a la Constitución para favorecer al partido gobernante, en este momento no va a ser la extensión por lo que nosotros eh, exhortamos a los dirigentes del PRM que están asusando que están buscando la intranquilidad del pueblo dominicano más con la situación que vivimos de pandemia de insalubridad si se le agrega este elemento perturbador yo creo que estamos ante la artesada de movilizaciones nacionales en procura de que no se toque la constitución ni con el pétalo de una rosa. Eh, eh, Manuel, con relación a la situación política, ¿verdad? ya cambiando de, eh, de, de tema brevemente, se ha eh, hablado mucho, hay dirigentes incluso de alto nivel, tanto de la fuerza del pueblo como del propio PLD, que han comenzado eh, a plantear eh, una posible alianza entre estos dos partidos eh, con miras al 2024. ¿Cuál es la posición suya eh, eh, al respecto? Mira, yo vislumbro de que habrá un gran frente opositor para elecciones de 2024. Ha habido acercamiento entre dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre candidatos o precandidatos aspirantes a candidatos del PLD, en procura de buscar algún tipo de salida que permita ...a que... Eh, ...se haga un gran frente... ...yo abogo... ...porque eso se dé... Eh, ...creo que... ...el compañero presidente... ...Leonel Fernández... ...que ha definido... ...de que 2022... ...va a ser... ...el año... ...de crecimiento estructural... ...de la fuerza del pueblo... ...el 2023... ...de la consolidación... ...de nuestro partido... ...y el 2024... ...hacia la toma del poder... En su momento ha dicho que la fuerza bochista en algún momento tendrá un punto convergente y yo creo que se están dando las condiciones para que esa base del PLD y esa estructura de llamada de la fuerza del pueblo, junto a un grupo de partido que se incluye lo que es el PRD, que es un partido mayoritario, eh, entre otras fuerzas políticas, de minoritaria convenge para lograr un gran frente que permita a la oposición asumir el poder a partir del 24. Para nadie es un secreto que la capacidad, las relaciones internacionales de que goza el compañero Leonel Fernández y esta crisis que se perfila a que a corto plazo me refiero a la crisis sanitaria y que está trayendo como consecuencia, como consecuencia crisis de carácter político y crisis de carácter económico, eh, con esa relación que se tiene en términos internacionales, es la persona ideal para lidiar con lo que es la situación que vive la República Dominicana. Trinidad, brevemente me gustaría que, que me responda. Yo recuerdo una frase que Leonel Fernández decía, que el PLD era una fábrica de presidentes, pero vimos que no resultó así, porque solo presidente han sido él y Danilo Medina. En la fuerza del pueblo, ¿será él el candidato? ¿O la fábrica aún está parada? Y lo otro es, bueno, eh, sabemos que como, que como oposición es el rol, eh, o, lo, no, o lo que se hace... Eh, destacar eh, lo que entiende que está mal o lo negativo de los gobiernos pero ¿hay algo que usted entienda que hay positivo de este gobierno o algo que hayan hecho bien? Oh sí yo creo que la lucha contra la impunidad es un elemento que le ha dado eh, ganancia de causa al partido gobernante y el elemento de tratar eh, la situación con el mayor nivel de transparencia posible son elementos ...que también son positivos. Ahora bien, una cosa es lo que es la figura del presidente de la República... ...y otra cosa es lo que es esa estructura eh, Ojada, ...que es el, la dirigencia del PRM, que tendrá su problema en los próximos días. Recuerden que el interés de mantener la misma estructura a un sector importante del PRM que está demandando que se cumpla con lo que son las leyes electorales de que cada cierto tiempo los partidos deben cambiar su estructura dirigencial. Carolina, cuando tú hablas de lo que es eh, que si solamente sería Lionel Fernández el candidato único para el que 24, tiene el P, la fuerza del pueblo, recuerda que en la constitución desde el 2010 que se planteó el modelo norteamericano que siempre que ha creído el compañero Leonel Fernández, dos periodos y nunca más. Pero recuérdate también que en el año 2000 Hipólito Mejía abrió esa brecha y que se benefició es eso. Si la fuerza del pueblo, su activo más importante, es Lionel Fernández, nosotros no podemos inventar con otra persona que no sea él. Y más aún, cuando él tiene todas las condiciones constitucionales para presentarse. Mal haría Lionel que después de ser presidente y cumplir con sus dos años, hoy, o el actual presidente, que está que, vamos a suponer, que por, por suerte pueda repostularse y pueda eh, asumir de nuevo desde el gobierno Esté trabajando para cambiar la constitución para beneficiarse de eso. Si Lionel cumple ocho años y aspira de nuevo, entonces sí estamos en presencia de una persona que lo que le interesa solamente ser el presidente. Pero las condiciones y la coyuntura le han favorecido y es el activo más importante. Y debo decirte de que en este momento, si las elecciones son en este momento, Luis Abinader. Saca entre 40 y 42, Leoneta entre 30 y 32 y el candidato Jesús del PLD oscila entre 19 y 21. Eso significa de que habrá un escenario de. Segunda vuelta. Que por eso es que el PRM eh, procura, ¿verdad?, eh, hacer la, la modificación rara. de la constitución para evitar tener que, como, como los números no le dan, para conseguir el 50 más 1 actualmente, entonces buscar la forma de... Se, pues, así es, sería así interesante es. más adelante sí, en otra entrevista a Trinidad poder hablar del panorama político, eh, de, ¿sabes?, de los diferentes partidos, estábamos sí. hablando meramente de la situación económica del país y... y todo esto que estamos viviendo con la no, gente. Cuando ustedes usted entiendan conveniente, yo estoy por aquí y a lo mejor tenemos la participación de, Francia, de Amado y de wow, Francis que sí. se me mandó. Sí, de de, de Francis vamos a saber cuál es, ¿eh? por eso yo quise aprovechar que no estaba para preguntarle. No, pero es broma. Muchísimas gracias Emanuel Trinidad eh, por la entrevista y por estar aquí con nosotros en el día de hoy.